¿Estás listo? ¿Estás seguro que estás listo? Mandale mecha, Marcelito Mandale, Le mandamos mecha, buen día Amigos y amigas de La Hora de Urlingan. Estamos este, en este momento Viernes Viernes 14 del 4 grabando Esto que se llama Filosofía en construcción La cuarta temporada, cuatro años ya de, de un éxito de taquilla, dijo uno. <risas> ¿Nominado, le, a Oscar. nominado a los Oscars. Nominado a los Oscars, a los premios Grammy, a los, qué sé yo, a la cárcel perpetua. Entrega número 59, el señor Lucas. ¿En ¿Cómo andas, Lucas? Bien, todo bien. La verdad que estoy palpitando. Estoy palpitando mi cumpleaños, que llega. ¿Cuándo? El lunes 17. ¿El lunes 17 cumplís años? Cumplo años, sí. ¿A ¿Vos ah, te mira. parece? ¿Ponerse más viejo? ¿Vos te parece? Yo que... no tengo. Vos sabés que yo no tengo historia con, con la vejez, no me no pasa nada con, con respecto a, a eso. Al tema de, de los años. Eh, no es, es, parece una frase hecha, pero lo que más me, me preocupaba, que lo pienso cada día más, es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? No el, no el tiempo que transcurra. Si no, exactamente qué cuernos estoy haciendo. Si estoy haciendo lo que a mí me gusta, si estoy haciendo lo que a mí me satisface. Claro, y bueno, ahora estás haciendo filosofía en construcción, así que Ahora ser... estamos filoso filosofando la filosofía. Así que satisfacción garantizada, o si no le devolvemos su dinero. Claro, la filosofía es como esas películas de ciencia ficción, viste? Que ahora inventan este, unos bichitos que se llaman nanobiológicos y que se meten por todas las grietas. Y este, la filosofía está metida en la matemática, en la física, en, en los viajes al espacio, en por qué vas a ir a la luna, en por qué vas a hacer esto, por qué vas al fondo del mar, por qué no conoces el fondo del mar, por qué cualquier cosa, por qué no le das bola a la naturaleza, qué es lo que está de fondo, por qué le das bola al dinero, por qué sacaste el patrón oro, por qué usas al dólar, por qué le das bola a los chinos. Cualquier cosa está metida en la filosofía. Exactamente. cuántas, es cuántas impresionante. Cuántas preguntas, ¿Cuántas preguntas? Viste, te ametrallé. Eso es un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Viste, sí, vos te no, hizo... paso. Claro, eh, no, aquel, allá vos sino ah. no parás, pajás. Parecen las, la, ¿viste, las las, primeras clases de, eh, de, de, del curso que, que arrancan. arrancamos a pensar, vamos a pasar preguntas. nosotros te 800 preguntas. Sí, pero acá los... no lo lleven, te dicen. No, pues. No hace preguntas raras. ¿sabes? No hace preguntas raras. Si no, tengo un amigo que, que él me gasta y me dice eh, que yo soy una persona que no tiene pausa. Dice que hablo, que <risa> habla que no tiene que... Me gasta. Qué <risa> bueno, buena definición. Mira, Qué buena definición, pero es la, la filosofía tiene que ver con la pausa. Yo siempre digo, tiene que ver con la pausa, con el detenerse, con el parar la pelota, levantar la cabeza, Exacto. mirar toda la cancha buscar el espacio vacío, ver los movimientos y ¡pum! Dirigir la pelota, ¿no? Sí. Eh, entonces yo, hay que hacer la pausa, si no somos sería, corredores. Sino... Yo, claro, yo no sería un mediocampista, es decir, con una visión panorámica que es lo que vos propones, ¿no? Un número 5, eso que para la pelota, mira para todos lados y sabe que se va a armar. No, yo soy un 4 un, un, un o un 6 o un que cuando viene te dices, ¿a qué lo parto? Claro, es así. Es así. Eh, ¿De qué vamos a hablar eh, en el día de hoy? Bueno, ya, vos me, me diste un pie, aunque no te diste cuenta. Mira. ¿no? ¿Viste cómo es? Eso es, lo, eso es lo bueno de cuando... Pero después me lo devolvés Te lo <risa> Te di un pie, sí, el cachaste ahí, el, el número 4, el, el achacogán. El, el sí. El, el rústico. Sí. No, eh, vos hablaste de, de la ciencia ficción. Mm. Y no es que vamos a hablar de la ciencia ficción, no se asuste, señor. Pero ¿Por qué no? eh, pero podemos relacionarlo por ese lado. Dale. Porque viste que las películas de ciencia ficción, eh, que es un género que obviamente en los últimos tiempos tiene mucha, mucha presencia en, en, en el cine, ¿no? eh, suele aparecer mucho esta cuestión de, de las utopías. ¿no? Esto de a nivel positivo, a nivel... Sobre todo a nivel negativo, ¿no? Esto de las distopías, ¿no? Pero aparecen las utopías y las distopías. Y la ciencia ficción es un buen lugar porque, claro, piensa en la, la sociedad del futuro, ¿no? Cómo, cómo va a ser la humanidad u otra posible humanidad, ¿no? Hacia dónde va a ir la humanidad. Y entonces te, te plantea como diferentes mundos posibles, ¿no? acá estamos bien. Muy bien. Bueno... Pero las utopías claramente no son algo que, que, que venga de la ciencia ficción, ¿no? Porque, ¿qué es una utopía? ¿Qué es una utopía? Eso, ¿qué es una utopía? ¿Eh? Bien, mira ¿no? cuando uno dice, sos muy utópico, ¿no? O, te quieren bajar el precio, ¿viste? Te quieren bajar el precio, claro, ¿no? Bueno, básicamente, vamos a hacer un poquitito de etimología la palabra utopía, y distopía también. Y distopía, claro. Te lo iba a pedir. Exactamente. A pedido del público, en la cucaracha no, a, me lo dice. A, a pedido del público. Eh, utopía tiene que ver con... Eh, son dos palabritas, un prefijo en realidad. Topos significa lugar. no Y eh, la U, de, de inicial, significa negación. Es decir que la utopía es un no lugar. ¿Y por qué es un no lugar? Porque en general cuando hablamos de utopía, justamente hablamos de esos modelos de sociedades, de, de países o de comunidades perfectos. ¿no? La utopía tiene que ver con una proyección, con una imaginación del ser humano que se imagina de alguna manera cómo es el mejor de los mundos posibles. ¿no? ¿Y qué es una distopía? Bueno, justamente la distopía es lo contrario a la utopía, es el peor de los mundos posibles. En general, el, el cine, no cuando presenta utopías, en realidad presenta normalmente distopías. ¿no? Es decir, cómo es el futuro apocalíptico de la humanidad. Entonces, claro, tenemos películas, no se me caigan lo, lo, los años, pero al estilo Terminator, no o al estilo Matrix, ¿no? eh, entre otras películas, pero que... Se imaginan justamente cómo va a ser la sociedad humana y entonces piensan en la sociedad eh, dominada por la tecnología, por las máquinas, por la inteligencia artificial, etc. ¿no? Es un tema muy recurrente en el cine y muy recurrente en la ciencia ficción, que de hecho justamente cobra mucho impulso porque de alguna manera representa ¿no? los miedos más profundos del ser humano a la pérdida de control de, de la sociedad. Y eso, por ese lado vienen las distopías. ¿Te puedo aportar algo del pasado sobre eso? ¿Un segundito? Claro, lo que quieras. Durante la dictadura vine, vine para acá. Eh, y tuve que hacer quinto año. No me adapté y me llevé 14 materias. No me adaptaba, iba acá al colegio de Maús. Este, tremendo. Entre las materias que tenía que dar era lógica y filosofía. Yo tenía la gran suerte de que exiliado estaba acá el profesor Langón, que es toda una autoridad en Uruguay. tipo, recontra gracioso, año 80, año 80, no televisión color todavía, el tipo me empezó a explicar cómo iba a ser la comunicación en el futuro. Que iba a estar todo rodeado de satélites que se iba a transmitir en vivo desde todas partes del mundo, año 80, y me dijo, sí. con un solo objetivo, es que la gente se acostumbre a las cosas malas. Me dice que la gente se acostumbra a las cosas malas como que antes hubo, uh, ¿por qué? Porque Estados Unidos cay cayeron gobiernos eh, internamente. Estados Unidos solamente por mostrar los cadáveres de los soldados que venían de Vietnam. Solamente por eso. Entonces, ya, viste que hoy la guerra, Irak, ellos mataron 100.000 personas y no mostraron un solo cuerpo. Porque la gente piensa, se asusta y no le gusta. Eh, y en, pero básicamente lo que me quedó fue eso, no, eh, primero la visión eh, tremendamente adelantada de uh -huh. este filósofo, este, de profesor de filosofía y lógica de, de la Universidad de la República en Uruguay, don Langón, aparte una persona muy graciosa, y me decía, te lo voy a hacer para que te acostumbres, para que te acostumbres a las cosas malas y las veas por todos lados. Entonces digo yo, cuando en una película de ciencia ficción me están mostrando ya un escenario, que las naves van a ser circulares, que vas a caminar alrededor de un círculo, que no hay nada. No, es que, no es que los tipos te estén mostrando un apocalipsis, te están diciendo para mí, yo lo leo al revés, lo que yo voy a hacer con vos. Bien, me parece una, una muy buena lectura. Y entonces las máquinas sí. en Terminator te van a decir, yo soy el poder, yo manejo las máquinas y las máquinas van a ser mi fuerza de choque ante cualquier actitud rebelde de los seres humanos. Bien, me gusta. Me, a mí una, me, muy buena. Yo sí, te sí, doy sí. vuelta y te digo, no, no. Vos me estás amenazando y me estás mostrando escenarios bien. posibles. Esa y, es mi opinión. Bien, sí. Y, ¿Y ¿y tiene tiene mucha, ¿Aporta pero, lo que y, vos dijiste. Y, y tiene también mucho, mucho de lógica, porque mm. un poco tiene que ver con esto de decir, bueno, de, nos, est nos están construyendo, no, nos están eh, fabricando, si se quiere, ¿no? Para eh, también temerle, ¿no? Temerle o sentirnos vigilados o sentirnos desesperanzados. Por la distopía también puede presentar esa cara, ¿no? Claro, te ponen un, un futuro apocalíptico y de alguna manera te están diciendo, bueno, no hay salida. Si te llenan la cabeza, todo el tiempo te están diciendo no hay salida, o la, la humanidad va a un fracaso, ¿no? ¿O que no, que ¿no? Que no podemos evitar, perdón, porque generalmente. No. El, el, el, el, el truco de, de, de, de las distopías es que, a ver, no lo podemos evitar. Por más de que siempre sea el, el, el personaje que intenta salvar a, a los demás, pero que eh, o, o no puede o no le cree no, no, o no lo logra, pero de alguna manera como, bueno, fatalidad, ¿no? eh, la va tragedia. A quedar. La va a quedar. La tragedia, como, bueno, va a pasar esto. Entonces, claro, si a uno le, le van planteando, el tiempo, va a pasar esto, va a pasar, va a pasar esto, uno, hasta a nivel lo, lo termina creyendo, como no ve otra salida. Pero la distopía, más allá de que pongo el ejemplo de ciencia ficción, eh, también tuvo mucho peso en la, en la literatura. Eh, hay, hay obras clásicas como Un mundo feliz, ¿no? de, de huxley por ejemplo, que anticipa muy bien la, la sociedad de, en la que vivimos, o mismo la famosa 1984 de Orwell, o... O Fahrenheit 451 de Bradbury, que todos hablan de sociedades distópicas, ahí desde un lugar crítico, pero obviamente diciendo: bueno, ojo, miren hacia qué lugar va la humanidad, como no, una, una alerta, porque en esos casos, claramente no, no hay, digamos, una intención de eh, asustar, sino de despertar por decirlo así, por despertar conciencia. Por, eh, por suerte, siempre la, la, la realidad supera la ficción. Y eh, una de las cosas que suceden en la realidad es que de repente te aparecen en simultáneo imágenes de los dos mundos a las personas. Y el poder sí. no quiere eso. Porque dicen en psicología que vos elegís cuando tenés opciones. Es decir, nunca <risa> se puede decir que estás eligiendo si pensás, si tenés una sola idea porque no tenés opción. Te dicen, ¿es esa idea o no? Entonces, exactamente, no hay sí, elección. Sí. Elección hay cuando tenés dos caminos. Entonces de repente aparecen dos fotos de la realidad donde te están mostrando las dos cosas diferentes y que el poder no quiere eso porque dice, se van a avivar de que hay otra forma. Se van a avivar de que acá está pasando esto. ¿Entendés? ¿Es Hoy, eh, en, eh, en, en estos días, a mí me tocó hacer una comparativa, rápido lo cuento. Una, por ejemplo, una, un, un fallo de la corte a favor de una señora que había sacado un crédito hipotecario UBA de un monoambiente Uf. de 36 metros cuadrados. No, me y entonces me... la justicia no, falló a favor sí. de ella, de que el banco francés tenía que bajar el tono porque ni vendiendo la casa se sí quedaba. ¿Y cuál era la otra muestra? La otra muestra era que el presidente de la República entregaba la casa a 100.000. Entonces yo me puse a averiguar cómo cobran las cuotas de las casas las que hace el Estado. Sí. Es decir, tiene un ajuste es un aumento salarial. Sí. Entonces, Exacto. eso es más justo. Sí, durante sí. este mandato, sí, sí. Claro, es Hubo más justo. Un cambio, en el, en el índice, porque los uh, Entendé. eran porque, un delirio. Pero es la realidad donde decís: tenés una mujer que sacó un crédito hipotecario UBA de la administración anterior, que sí. fue un fracaso, y tenés esta otra muestra. Viste que yo decía, estas son dos, dos cosas objetivas. Es sí. decir, ahí tenés para pensar y para darte en cuenta. ¿A vos qué te conviene? Que te ajusten sobre el salario o que te ajusten y te sumen la inflación, el aumento del dólar y demás. Y esta mujer, ni vendiendo su casa, podía devolver al banco lo que, lo que le debía, le debía. Porque sí. eso es pensable. sí eh, Lo puse como ejemplo de que la realidad rompe a la, a la ficción. Sí, y, y tiene muchas caras, ¿sí? o sea, donde elegimos apuntar o donde elegimos mirar. Eh, También. Estamos construyendo dirigiendo un camino cosas. y dirigiendo, ¿no? Exacto. Pero bueno... Esto de, de las utopías. Perdón, ¿A profesor, ¿A qué lo ¿le ¿A? sirvió eso? ¿Le sirvió, sí, profesor? Sí. ¿Qué sí, nota me, me pone? ¿Me, le pongo ¿Me, un, me suma algún punto más? Le pongo un. Ay, 10 un qué 10. suerte, le voy a decir a mi padre cuando vuelva a casa. Bien, así no, no, sí, no, porque, no, porque no, si no no me presta el auto. Porque yo leo yo con su padre. No. No, me eso. No, ¿usted le contó la verdad? No, La verdad no existe, le dije yo a, a, a tu papá. Fue lo peor que hizo. <ríe> fue hice lo peor pensar. que hizo porque la hora, ahora, ahora hice, la está dudando ahora va a abrir los ojos mi padre <risa> bueno y la palabra utopía no la palabra la palabra utopía que tiene su origen digamos eh, etimológicamente con la obra de Tomás Moro el, el, el libro que se llama Utopía pero que en realidad eh, podemos decir eh, que la primera utopía no la, la primera utopía el, el primer modelo de sociedad perfecta en la historia de la filosofía eh, fue propuesto por Platón. ¿no? Ahí va Platón. Ahí va Platón, míralo ahí a, a Platón. ¿Viste qué, qué nivel, qué producción? Excelente, Tenemos ¿no? Tenemos 360.000 fotos de todos claro. los que él ha tocado en cuatro años. Exactamente, ¿no? Y Platón no siempre, siempre vuelve a Platón porque, como, como decía el filósofo Whitehead, eh, toda la historia de la filosofía es como notas al pie de página de Platón. Notas al pie de, claro, de Platón. Claro, bueno, Platón. hablando sobre lo que planteó eh, Platón, ¿no? Y, y Platón medio caliente te decía, mira, como no entendés, mira la manito. <risa> <risa> bueno, y, y con Platón justamente pasa esta, esta particularidad. Eh, porque quizás lo, los primeros filósofos griegos eh, discutían, debatían, hablaban sobre la naturaleza y la querían explicar, pero... Eh, con Sócrates ya aparece la, la, esa es la cuestión más política en la filosofía y con Platón justamente encuentra su, su base teórica. Y entonces Platón también de alguna manera es como el padre de, de la filosofía política porque es el primero en decir, bueno, ¿cuál es el modelo, ¿no? cuál es la sociedad ideal? Lo tenemos a Sócrates, qué nivel, ¿eh? Excelente. Eh, ¿Cuál es el modelo, cuál es el, el sistema social ideal, no? que justamente va a asegurar la, la mejor vida posible. Entonces él plantea su modelo utópico. Modelo utópico que, eh, aunque usted no lo crea, Platón eh, lo quiso llevar a la práctica eh, en, en tres oportunidades. Lo intentó. Lo intentó. Le fue muy mal. ¿no? Eh, tres viajes que hizo él a, a, a la isla de Siracusa para eh, funcionar como consejero de... En realidad de, de, de tres tiranos, vamos a decirlo así, de tres tiranos, obviamente, no pudo llevar a, a la práctica sus ideas. Incluso en, en la primera visita, el tirano Dionisio, primero de Siracusa, eh, lo, lo, lo terminan eh, eh, encarcelando y lo terminan vendiendo como esclavo. No. A ese nivel, sí señor. Lo terminan vendiendo como esclavo y Dice eh, que cuando se iba en el barco, lo miró a Platón y le dijo yo soy un tirano. ¿Qué querés que haga? Y yo soy un filósofo. Y yo ¿verdad? soy un filósofo. ¿verdad? Bueno, lo, lo no. vendieron como esclavo y lo tuvieron que tuvieron que pagar los, eh, los seguidores de Platón. Tuvieron que poner la plata y, y comprarlo, ¿no? No sabía. Y eso. después hizo un par de, de viajes más donde y, intentó funcionar como consejero del de, de tirano y obviamente como buen tirano... <risa> lo mandó al muelle de vuelta. Lo, lo, lo, se, se, tuvo que, se tuvo que ir, ¿no? Eh, de forma quizás menos dramática, pero se tuvo que ir. ¿Y qué era lo que plantea Platón en su utopía política? Obviamente, obviamente seamos un poco... Contextualicemos un poquito y seamos un poco buenos con, con el señor Platón, porque... ¿Y por qué no serlo? Dijo uno. Porque más allá de <risa> no las críticas que se pueden hacer, lógicamente entendamos de, de dónde viene o un poco esto de pensar el contexto para no caer en... Bueno, pensamos solo, ¿no? La democracia en el 2023 y, y, y no aceptamos nada, ¿no? Me quedo con la griega, perdóname. Eh, claro, pero en, en particular porque, a ver, eh, algo que, que pasaba en, en, en la polis, ¿no? Es que para Platón, por ejemplo, eh, la democracia la veía con malos ojos. ¿Por qué? Eh, Platón no era democrático. ¿No? O... Te, te tengo que te, te, lo, te lo voy a te lo bajo un poco del, del pedestal. No pero era democrático, Platón. ¿no? Es más, eh, eh, general... Mirá que te hablé Platón, eh. <ríe> no, no era democrático. Es más, en él en su obra, La República, que es la, la obra más, más conocida de él, y si se quiere la más importante, donde va a plantear todo este modelo de sociedad ideal, eh, en, en uno de los capítulos, si no me equivoco, es en el número 7, pero eso me puedo estar equivocando él plantea como una especie de, de historia o de evolución de, de los sistemas políticos, ¿no? Y la democracia es, para él, uno de los sistemas más corrompibles de todos. ¿Por qué? ¿Cuál, cuál era el problema que, que tenía Platón con la democracia? Que para Platón la democracia representaba, de alguna manera, el gobierno, sí, de las mayorías, pero la opinión de las mayorías muchas veces no equivalía a la verdad. Y eso a él era un tema que le afectaba profundamente, porque generalmente él percibía que las ma mayorías tendían a equivocarse, y es más, que las mayorías tendían a ser manipulables, eh, dominables por, por ejemplo, los sofistas. ¿no? o sea pensemos en el contexto y en la discusión que tenía con los sofistas. En ¿no? general las masas terminaban siguiendo diferentes tipos de líderes que en vez de pensar en el bien común de la sociedad, bueno, eh, pensaban en su beneficio. Entonces no era que no era democrático, era que, así como vos lo contás, él marca un, una manifiesta desconfianza hacia la condición humana para ah, utilizar sí, pero, ese instrumento. Yo, Entonces decía, mejor no le des para elegir. Bueno, pero... Bueno, eso es, es poco democrático, pero digamos... No, no es muy democrático. <risa> digamos, pero... Eh, Pero claramente gente... él. él eh, perdón, ¿no? No, ¿no? después ya, claro. ya lo vamos Pero a claramente hablar, él, él, él, él opta por eh, otro tipo de sociedad, no la, no la democrática de la polis. De hecho, en general, y esto es interesante, para él la democracia solía degenerar en tiranía, porque en la democracia. Usted, ¿Siempre Platón? O sea, Estamos ¿no? hablando de, de Platón. Platón. El, la democracia en esto de. Eh, de las opiniones de las mayorías y de la manipulación de las masas, se terminaba generando una especie de anarquía de opiniones y cuando se generaba toda esta desorientación social y un poco de caos y hasta de anarquía, ¿no? eh, aparecía siempre la figura del tirano, ahí ¿no? esta figura que venía a poner el orden. Obviamente el orden de forma autoritaria, de forma violenta, ¿no? pero la democracia muchas veces terminaba degenerando en, en tiranía. Como que la, la democracia, de alguna manera, incitaba a el caos de las opiniones y entonces se terminaba pidiendo, necesitando una especie de tirano para ordenar eso y que obviamente no lo ordenaba, sino que lo empeoraba todavía más. Entonces, él tenía una profunda desconfianza. Tú conozco un montón de viejeríos que son así medios platónicos, se Viste, decir. aparece así, entonces sí, viejerío. Y gente joven, y mucha gente joven, y muchos partidos políticos. No lo muchos vamos partidos a decir. políticos, obvio. no eh, y, de, y vamos a hacerlo así: de todo el panorama político, ¿no? de izquierda a derecha, vamos a hacer ahí también. Porque incluso gente que por ahí uno la, la pone más cerca del bando de uno. Le salta con estas cosas, ¿eh? Sí, demuestra lilacha hilacha Hay Esa. gente que voy a decir, pero este no era, este no era progresista. Decir, claro. vos, este no era progresista y cómo le salta. El, el... Y porque de repente eh, yo digo que no es la maldad de la gente, es a veces la malformación del el trabajo intelectual sobre la profundización mm. y el conocimiento de todas las ideas. Bien. Las ideas vos las tener que conocer todas. Bien, bueno ahí mira, ahora, ahora voy a hacer, una... ahí está siendo muy platónico. Bueno. Ay, viste, porque Platón de alguna manera pensaba eso, uh -huh. que eh, el error, el mejor dicho, el mal, no tenía que ver con la mala intención, sino con la ignorancia de lo bueno. Entonces, Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿ves? en algunas cosas somos Platónicos, en otras quizás no tanto, pero discutimos pero con Platón. Que, pero pero... Está ah, bien, pero todos, todos tenemos como, como decía el queridísimo Néstor Kirchner, todos tenemos un, un pedazo de la azúcar. Pero claro que sí. vamos pero, armando entre todos. Pero claro que sí, por, e, por eso te lo, te lo digo. Lucas, en broma. la diversidad. Ya sé. Pero por eso te, te lo digo, en broma, pero en el buen sentido. Ah, pero entonces no, el número ese que me puso ahí en el, en la nota, que me quiere poner. Me quiso bajar un punto. Ah, no, no lo haga, porque yo lo vi, y se hace simpático. Pues no, Después me llama a mi padre. Me equivoqué, Después me equivoqué, lo llama a mi padre. Eh, no, yo te decía esto, para que entienda la, la gente ahí que está confundida por eso que dijimos. Que todos somos, ¿no? Eh, tenemos herencia, tenemos ideas platónicas acá, acá y acá, en todos lados, ¿no? Claro. Entonces, en la sociedad, entonces, bueno, a veces, bueno, no estoy de acuerdo con Platón en esto, pero de pronto te das cuenta que en esto, ah, mira, pienso parecido. Bueno, en otra cosa que seguramente pienses parecido es que en el, el modelo de Sociedad de Platón, que ahora lo, lo, lo contamos, ¿no? Eh, la educación tiene un lugar fundamental, ¿no? principal. De alguna manera, la educación es justamente lo que va a hacer que todo funcione y todo se amalgame. Pero yo les decía, la, la democracia y la tiranía, bueno, en, en Platón son enemigos, porque para él, la, la sociedad... La sociedad ideal, la sociedad perfecta, la utopía, estaba gobernada por los filósofos. Quizás no suene muy humilde de parte de Platón, pero la sociedad ideal estaba gobernada justamente por los filósofos. ¿Y por qué gobernaban los filósofos? Bueno, porque para él, los filósofos tenían el conocimiento. Y tener el conocimiento, no el conocimiento material de las cosas, sino el conocimiento de las ideas. Y entre ellos tenían el conocimiento del bien y tenían el conocimiento de la justicia, que son, si se quiere, los dos valores más importantes que tienen que sostener toda una sociedad. Lo bueno que vos dijiste es poner en contexto histórico la aparición en su momento de los sofistas, que eran sus grandes enemigos, sí que en realidad eran los que eh, en el ámbito de una democracia, salían con libertad y hablaban y decían cualquier barra basada, pero el problema era que convencían a la gente. Claro. El problema era que convencían a la gente y había este, sofistas que eran pagos. Vos le decías, mirá, háblame de que el cielo de color verde, y el tipo se paraba arriba un banquito y te decía, cielo de color verde o el planeta es plano o cosas por el estilo claro exactamente. el contexto está bueno porque de repente vos agarrás y no vas a poner el tiempo de Platón en nuestro tiempo aunque el ser humano no cambió no cambió en lo uh -huh. más mínimo sino acordate que tipos como Hitler fueron elegidos por voto un tipo como Trump es elegido un tipo como Bolsonaro es elegido y luego genera un caos y otros este, que, ...que hemos tenido... ...y uno que también fue elegido... ...que ahora este, abandonó la carrera política en Argentina... ...también fue elegido... ...¿no? Sí, sí. Entonces, son, es un tema... ...nosotros en realidad no cambiamos... ...somos el mismo bicho... ¿no? ...cuando él hablaba de ciencia ficción... ...yo decía, en realidad el humano es el mismo... ...lo que le cambian es el escenario... ...pasamos de vivir en una cueva... ...y pintar con las manos... ...a esta casa, donde ya hay un cuadro colgado... ...y hay unos cajoncitos con tecnología... Pero sigue siendo, una, sigue siendo el concepto de cueva. Tiene que tener un techo, me tengo que sentir a cubierto. Claro, como la, la, la alegría de la caverna. Hablando de, la, la... De, la, de, la, de la cueva, ¿no? Y cuando vos estás viendo la tele, todo el día viendo, todo el día viendo la tele, estás metido en la caverna de Platón. Claro. A menos que veas la obra de Burlingame. A menos que veas la <risas> obra de Burlingame. entonces ahí sí. Vas Salís a tener de la caverna y. Las conocés. mejores ideas del planeta. <risas> bueno, eh, exactamente, ¿no? Él, él está discutiendo así en, en, en ese en ese contexto. Entonces para él, bueno, la sociedad tiene que gobernar por los mejores y los mejores son los que más saben, ¿no? Lo cual también, ¿no? Tiene una visión muy aristocrática, ¿no? Para él, la sociedad ideal es una sociedad aristocrática. Claro, porque un pobre que no tiene formación ninguna, él lo deja de lado y dice, no, este que no vote porque no sabe nada. Claro, no, de en hecho... Ese, en esa época, para sí, que esa época... Sí, sí, sí, no nos saquen de contexto. Y ahora también. <risa> bien, entonces, ¿qué pasa? Como el, el sabio, el filósofo rey, habla el filósofo rey, tiene el conocimiento del bien, de la justicia, de la virtud, sabe ordenar la sociedad. Y la sociedad está ordenada básicamente... Es una pirámide, ¿no? Está en tres escalones, ¿no? En el escalón más bajo, el... Pone a los artesanos, a los comerciantes, pero sobre todo a los artesanos, ¿no? A los que trabajan lo, la parte material, ¿no? Y justamente, bueno, producen y, y fabrican los objetos y los comercializan, ¿no? Eso es en el escalafón más bajo. Después, en el escalafón intermedio, él va a hablar de los guardianes. ¿Los guardianes qué son? Son, por un lado, la fuerza de, de, de seguridad. Que eso también... Eh, incluye, incluye, perdón, incluiría, a la, a la justicia. ¿no? Y por el otro lado, digamos, en la cúpida de la pirámide justamente está el filósofo rey. So, eh, Platón plantea justamente algo que es una sociedad de clases. ¿no? Plantea la, la existencia de ¿Qué es clases un marxista? No, justamente no, no justamente no, porque la, porque él, porque él deja claro, él deja en claro el, el orden de la, de la pirámide. Mm. El marxista obviamente el la agarra y la da vuelta, ¿no? A esa pirámide. Estoy jodiendo porque dijiste de clases. Claro que y sí. Hay gente que escucha la frase de, de cl clases y dice, son marxista? Claro, para mm. es verdad, igual sí, porque mm. en esta mm. en esta cuestión de los lo manipulado que estamos para muchas personas, las clases sociales nacieron con Marx. Claro. Nunca existieron y nunca no. van a existir, es un invento de Marx. Claro, ¿no? nunca hubieron ni trabajadores ni esclavizados. Ni esclavizado, ni gente amos, poderosa. ni siervos. No. Vivíamos como los cabritos. Claro, sí, y no. claramente no. El primer modelo político utópico de sociedad tiene clases sociales, mm. hay clase baja dice que, y hay clase alta, por decirlo así. Lo que pasa es que la clase alta no es una clase alta por nivel económico, no sino que es una clase alta por nivel por el nivel educativo. Eso ¿Todo? no existe. Es una utopía. <risa> claro. Es una utopía, obvio. No, no existe. no mm. Ni siquiera, o sea, tampoco es deseable que exista una sociedad como le está hablando Platón. No. Lo que pasa es que eh, es el, el, el planteo que, le, que está haciendo y que tiene mucho peso, porque incluso todos estos términos que van apareciendo claro, obviamente, después están a lo largo de la historia discutidos bueno no, pero las clases sociales no son estas son estas, pero ¿por qué esta clase está arriba de esta otra clase? ¿por qué este criterio de orden y no otro criterio de orden? bueno, pues se, se, se discute obviamente, Aristóteles sí, discípulo de Platón estudiante de Platón, se separa de su maestro y va a plantear otro sistema de gobierno mucho menos utópico, por decirlo así, ¿no? al revés, mucho más centrado en, en la realidad. Pero bueno, digamos, Platón es claro en, en esta pirámide. ¿Y qué es lo que hace que una persona esté en una clase social o en otra clase social? Bueno, básicamente la naturaleza, ¿no? También una cosa muy arquetípica de todo el pensamiento antiguo y todo el pensamiento medieval, perdón, eh, antes de, de la modernidad, es que hay gente que nace para estar en un escalafón de la sociedad, y gente que nace para estar en otro escalafón de la sociedad eso es bien típico de, en la clase media en la clase media en la edad media eso era uh -huh. muy marcado no sí, sí, lo, lo, lo, la nobleza viene está así naturalmente porque bien sí, he tenido en la antigüedad el poder de Dios no y la, y la anuencia de Dios y vos naciste pobre Tenés que vivir como pobre y vas a morir pobre. No te podés mover de ahí. Exacta, exacta, exactamente. Bueno, y todavía pasemos, digo, lo llevas a la actualidad y ¿cuántos partidos y políticos, ideologías políticas te dicen? Bueno, naturalmente la sociedad está dividida así y por naturaleza el ser humano es de tal manera y entonces va a seguir siempre así. Claro. O te van a decir, no, el celular, el, el, celular, el ser humano por naturaleza es egoísta va a ser siempre egoísta. El ser humano... Bueno, hay gente que nace para ser pobre, claro. si lo dicen, básicamente, a veces con esa misma palabra, va a seguir siendo pobre toda su vida. Entonces, esta idea de pensar que por naturaleza los seres humanos estamos ya determinados a un lugar de la escala social, bueno, estaba, estaba ahí en Platón, está en toda la antigüedad, está en la, en, la, en la Edad Media, se rompe en la modernidad cuando aparece esta idea de somos libres e iguales todos, ¿no? Pero acá está marcado. Hay gente que nace para ser artesana, hay gente que nace para ser guardiana, hay gente que nace para pensar, ser filósofa y gobernar. ¿no? Y en realidad eso también se asocia, porque todo el sistema de Platón es un sistema de totalidad con las partes del alma humana. Digamos, los artesanos son la parte más baja del alma humana, la más material. ¿no? Eh, la, los guardianes responden a la parte temperamental del ser humano y los filósofos, obviamente, acá, ¿no? a la parte racional. Son los capos. Son los capos del saber. Pero recuerden, porque esto es muy importante, está en la cúspide de la pirámide, sí, pero por saber, no por riqueza material. Porque, ¿qué sucedía? Para Platón, justamente, lo material... Las posesiones, las propiedades, en realidad están más cerca del mal que cerca del bien. Míralo a Platón. ¿Viste? Eh, todo eso, cuando uno dice aristocracia, está bueno también como ver que también hay diferentes maneras de entenderla, ¿no? Entonces, para él, lo, lo material, y esto es algo que forma parte de su visión del ser humano, su teoría del conocimiento. Eh, y, y de todo su sistema de pensamiento, que bueno, no lo vamos a, a, a reponer hoy, vamos a hacer un programa muy largo, <risa> <risa> <risa> y denso y aburrido, digo, eh, para la gente que está ahí escuchando, ¿no? eh, Pero bueno, eh, que obviamente cualquiera que busque Platón, teoría de las ideas y eso, va a encontrar, digamos, lo material tiene que ver con eh, lo, lo imperfecto, con lo corruptible, ¿no? Con la, la, la parte más oscura, si se quiere. De, eh, ignorante del ser humano entonces ¿qué sucedía? hay una idea eh, y que a Platón eh, se lo acusa de comunista ¿Cómo? ¿cómo lo van a acusar de comunista? de comunista si no porque porque lo que decía él era que al nivel más bajo las personas obviamente iban a, a, a tener eh, propiedades ¿no? iban a tener eh, sus cosas pero que al nivel de los guardianes, segundo y primer escalafón, se iba a vivir de forma comunista. ¿Y en qué sentido? En que se iba a vivir de forma comunitaria. No iban a haber, no iba a haber ningún tipo de propiedad privada, eh, no iba a haber incluso eh, propiedad de mujeres ni de hijos. Los guardianes vivían justamente en una comunidad donde todos era de todos. ¿Más utópico no se consigue? ¡Qué horrible! ¿Viste? Bueno, horrible, quizás. Eh, interesante, quizás, también para imaginárselo. ¿no? Pero él, él era muy claro. ¿Por qué? Porque decía que la clase inferior no estaba todavía capacitada para entender que lo público y lo común eh, es un principio de orden superior eh, y estaba muy apegado al, al lado material. Entonces ellos no estaban preparados para vivir de forma comunitaria. En cambio, los guardianes sí. Por lo tanto, no esto, esto que decían, no existía ni siquiera la propiedad del hijo. Los hijos eran de todos los guardianes. O sea, Todos compartían. Todos los cuidaban. Todos lo cuidaban, claro. Cuidado, todos se dedicaban al cuidado, todos se distribuían las tareas, todos era de todos. Claro. Eh, digamos, no había una división de, de riqueza. Como una manada de leones se podría decir, que las leonas cuidan todos los... Todos los cachorros, por decir, una cosa natural. Ah, sí, pero tampoco, porque en realidad ta, eh, ni siquiera, digamos, tampoco había posesión de, eh, de la otra persona en el, sentido, en el sentido amoroso, en el sentido matrimonial, ahora, sino que las mujeres también se compartían y vivían en una especie de comunidad eh, horizontal entre ellos, ¿no? Totalmente. Ahora, la verdad es que cuando... Eh... Cualquier grupo humano está en una situación extrema, es decir, no es utópico, es decir, eh, el momento humano de compartir las cosas no es nada utópico, porque es algo que sucede. Suponete, en, en eh, distintas localidades o ciudades donde en Asia sucedieron los tsunamis, una ola de 360 metros y mata a todo el mundo, queda todo destruido. ¿Cómo se organiza la gente? La gente se empieza a organizar, a juntarse. Sí. De vuelta, porque todos se quedaron sin nada. Entonces algunos dicen, bueno, ¿y quiénes son los maestros? Bueno, esos maestros van y le enseñan a todos los chicos por común. O quienes saben este, atender médicamente a alguien. Entonces no es que digan, ay, no, yo quiero el, el gil que aparece o la gila que aparezca, diciendo, no, yo quiero que me atiendan diferente. Te dicen, bueno, anda caminando y busca donde hay una población. O de repente cae una, una guerra, una bomba, lo que fuera o estás en una situación de no tener nada más, y automáticamente la humanidad, como si tuviera un chip este, eh, ancestral, sí. vuelve a, a trabajar en conjunto, hasta que se recupera, y cuando se recupera económicamente le pica el bichito y dice, claro. no, lo mío es mío, claro, yo bueno. no lo reparto, pero ese momento de, de crisis, la gente tiende a, a juntarse. Al menos uno lo ha visto en o situaciones extremas. O una parte, porque ta, está como también ¿no? esto de, la, de, la, de las dos realidades. Yo digo la porque situación extrema, extrema para todos, es decir, claro. no hay, está en una situación límite. Sí, sí. Todo sí. un grupo humano. Sí. Siempre a veces a que está él te diga, no, yo no. Las dos posibilidades, o terminan todos de matarse por las migajas de lo que quedan. Que Puede también ser. Es también podría o ser. O aparece la, la, la cuestión comunitaria, ¿no? Eh, las dos cosas están marcadas, bueno, somos las dos cosas, ¿no? los seres humanos. Eh, lamentablemente para Platón, que quizás creía que justamente eh, ellos eran los racionales y los que podían saber y, y conocer cómo funcionaba todo. Y además que eran eh, superiores en ese sentido. Pero, claro. pero digamos, eh, es interesante esta idea eh, en, de, de, del, comun, del comunismo, del protocomunismo de, de los guardianes, porque después, eh, lógicamente, vuelve a aparecer en, en, digamos, en toda la historia de, de, la, de la filosofía, y porque para algunos pensadores, eh, como Popper, creo que está por ahí la imagen de Popper, por porque ver, lo hemos trabajado, lo ¿no? también para Popper, eh, con, con Platón, Nace eh, o es un precursor de lo que hoy entendemos por totalitarismo. Y lo tenemos a Popper. Y lo tenemos uh -huh. a Popper acá. Porque claramente el, el, el modelo, el modelo eh, platónico ¿no? presupone un orden y una jerarquía eh, naturalizada y total, ¿no? donde obviamente los guardianes son aquellos que justamente saben, son los únicos que saben lo que es bueno para la sociedad, y entonces. Eh, bueno, la, la, la transforman o la molean a, a su antojo. Entonces, para él, eh, para él, directamente ahí nace el totalitarismo, obviamente, es, es, estirando la, la, las categorías. Pero bueno, eh, un aspecto más y como ya y le damos cierre, no, es que yo les decía que igual en todo este modelo hay algo y con lo que hoy podríamos estar de acuerdo, por más que no estemos de acuerdo con el modelo es que claramente en, en Platón lo que hace posible de que este orden social y que cada clase ocupe el lugar que tiene que ocupar en la sociedad es la educación. Y Platón le da toda la importancia posible a la educación como el fundamento de la sociedad. Tal punto que inicialmente él, él, él plantea que no hay diferencias entre las personas eh, o en, en, de género, sino que todos reciben la misma educación de base, ¿no? todos eh, comienzan aprendiendo las mismas cosas, pero que después en realidad es la naturaleza humana, o la, la especie, una especie de selección natural que se va produciendo, que va como distinguiendo a las diferentes clases. O sea, obviamente no está de acuerdo con eso, pero sí que lo fundamental es la educación, en el sentido de que no hay sociedad posible, no hay sociedad perfecta, ni más o menos perfecta, si no hay una educación que justamente transmita los hábitos, las costumbres y las normas que hacen posible a la convivencia. Y Platón también fue, en ese sentido, el primero en que transformó a la educación, si se quiere, o darles el lugar como una política del Estado. ¿no? Es decir, el, el Estado, la comunidad, tiene que... Eh, la comunidad la, organizada le digo. La digamos. comunidad organizada, muy bien. Mm. Tiene que administrar y. Eh, no me sale la palabra, pero no quiero administrar suena muy, muy, muy actual, actual, ¿no? no pero bueno, tiene que gestionar, horrible también. No, mm. tiene que eh, fundamentar su orden en la educación, justamente para que cada uno ocupe su lugar ah, en bueno, el que entiendo. tiene que ocupar. Porque ¿no? buscabas la palabra. Claro, porque buscaba la palabra porque administrar, gestionar. Son Mesmo. todas palabras que no le no no hacen justicia nada. Con eso. Caro, ¿no? Porque no es una cuestión de, de, de, de numerito de estadística de administración, sí, sí. sino eh, de entender la función de la, de la educación en, en la sociedad. No hay sociedad, no hay utopía eh, si no hay una base educativa fuerte y bien organizada y bien armada que justamente hace posible que se forme el sentido de, de comunidad se aprenda el valor justamente de lo común y se acepten y se tomen las normas necesarias básicas para la convivencia. Y en eso, podemos decir que Platón también, en ese sentido, es actual, ¿no? Es interesante porque... ¿Qué nos llama la atención de, de, de todo esto? Digo, estas ideas están, están dando vueltas entre nosotros. Algunas de forma positiva, ¿no? De forma positiva, podemos uh -huh. decir. Si uno dice, o habla de, del lugar de la educación o del conocimiento, obviamente uno le, le, da, se, le da valor a eso. Obviamente otras han sido superadas o han sido modificadas o han sido directamente desterradas, lógicamente. Pero lo que es, es un modelo. Y es un modelo que tiene un peso enorme en, en la historia y en toda la política desde la antigua Grecia hasta el día de hoy. Jugamos con, o tomamos esta palabra de utopía, porque claramente cuando él lo escribe lo está pensando como una utopía, que se vuelve más utopía cuando él intenta ir ¿no? a, a Siracusa y a convencer al tirano de que, vamos, a que se aplique ese modelo. Ahí estuvo medio, medio piluso, ¿no? Estuvo medio iluso, ¿no? La verdad es que era convencer a un tirano. Se ve que él no tenía muy, muy firme o no le habían comentado la personalidad del tirano de la isla de Siracusa. Eh, bueno, quizás se, se, se confió demasiado. Pero bueno, él lo, in, lo intentó de, de esa manera, ¿no? Obviamente. Eh, no es que hizo una pues, puso... Se, convenció a mucha gente y fue a hacer una revolución. No, no, ah. no, era, no era la forma. No era la forma en esa época, ¿no? No era su estilo. No era el, sí, no, era, no existía, digamos, en ese sentido. Pero bueno, él, él lo intentó aplicar. Obviamente no, no lo aplicó, no lo pudo aplicar. Después no eso lo dejaron. Fue, no lo dejaron tampoco. Entonces la, la utopía también nace, nace utópica. Pero lo interesante es eso, es que presenta un modelo, ¿no? Un modelo que... O sea, tiene mucho peso en, en la historia, que también tiene cosas interesantes para pensar, porque muchas de las cositas que fuimos nombrando existen hoy en día, claramente. Totalmente. Uno puede hablar de clases sociales, puede hablar. Totalmente. Puede hablar de justicia sí. o de injusticia, claramente puede hablar. De la importancia de la educación. La importancia de la educación puede hablar. De la importancia eh, eh, del saber incluso, ¿no? Del conflicto en que pueda existir entre la, la verdad y las opiniones. Puede hablar. Del conflicto que puede existir entre lo material como principio rector de una sociedad, ah, no. cosa que en eso él era muy idealista y se da cuenta que lo material terminaba llevando a la corrupción. Y entonces él proponía un principio de, de saber, ¿no? que obviamente dijimos, lo, lo plantea de una forma sí. totalmente aristocrática y de yo soy el dueño del saber. Pero digamos, entiende que hay un peligro y de hecho, él, una de las formas corruptas de gobierno, también dice que es la, la oligarquía. Y dígame si también, no vivimos en una oligarquía. También. Bueno, entonces... Fíjese en el legado, ¿no? Y, y me parece muy interesante y la, eso. Y, y la discusión de, de, de, de igualar oportunidades para todos y para todas o no. No hay igualación no, o, de oportunidades. Bien, que es un debate que hoy en día también está. está, pero más que, más que claro, en esto de, de pensar no en, en igualar oportunidades o por el contrario... Le no, sé lo que, que, suceda, que, suceda. que suceda lo que tenga que, que el suceder Estado, que, el, que el mercado acomode todas las cosas de esa bondad tan tremenda que tiene el mercado, ¿no? de, de, de acomodar todas claro. las cosas, por y, favor. Y, y fíjese, ¿no? Como en, en, la, en la apuesta platónica eh, claramente no queda en manos, no decir, del mercado, pero sí del, del principio material sino que tiene que quedar en manos de la, de la comunidad, ¿no? Y aparte desde el principio veo que la gente dice no, por el mercado va a derramar. Lo que no saben es que el mercado abajo en ese balde le hizo un agujero. Entonces nunca derrama, sí, te, te, te, se te, cae te, por otro lado. Te derrama, lado. Pe... te dice, vos estás esperando y si yo me quedo, estoy, estoy esperando que derrame. Y hace, hace como 10 años estoy esperando, y dice, pero abajo hay un agujero y un chorro, dice, se escapa por el otro lado. Ay, entonces no me di cuenta. Entonces bueno, estas oportunidades. ¿no? La, la educación como igualdad de oportunidades. Está quien dice que no la, la educación no puede ser una política de Estado, que el Estado se tiene que correr de eso, que tiene que dejar que, que cada cual, se eduque, cada cual se eduque como quiera. Y fíjese cómo Platón era un poquito más vivo que eso. Los que lo dicen también son vivos, pero claramente con otro objetivo. Claro. ¿no? La educación es la base de la sociedad y de la comunidad, sobre todo organizada. no Entonces, bueno... Piénselo, piénselo, porque a mí me gusta esto de ver que tampoco hemos avanzado en algunas cosas, ¿no? Y en algunas discusiones, en otras hemos avanzado, pero en otras estamos un poco, un poco parados. Y está bueno ver ¿no? las cosas en conjunto para entender un poquito esto, ¿no? De dónde venimos y quizás entender que pueden haber otras utopías posibles, ¿no? Siempre, siempre van a estar otras utopías posibles, este, más allá de que a vos o a mí o a cualquiera se les ocurra o no. Es decir, no va a depender de uno. Va dep siempre va a aparecer alguien que se va a, en el buen sentido, a vivar y a pensar y a darse cuenta y a abrir los ojos. La humanidad siempre tiene, busca... Eh, es tan complejo ser humano, es tan complejo poder eh, generar eh, igualar eh, las posibilidades para todos, ¿por qué? Porque está el poder instituido por otros seres humanos. ¿Entendés? Es decir, hoy en día sabemos que si hay miseria es porque hay un miserable, es decir, no es porque Dios mm. dice, no en una época que había religiosidad, hoy yo creo que la religiosidad es una, no, no, no existe. Directamente creo que cambiamos las iglesias, las sinagogas, este, los templos de los musulmanes por un shopping directamente y eh, por el, el dios que es el dinero directamente y eh, entonces la gente eh, para creer sobre sí misma eh, y para ver qué necesita primero quiere tener cosas si no tiene cosas se siente mal porque dice no soy porque no tengo directamente entonces es muy complejo todo eso luego Va desapareciendo eso. Hoy en día que hay un cambio, hay un cambio de, directamente direccional de poder a nivel global. Es decir, se está abandonando el dólar. Eso se los digo oficialmente yo. Miren qué cara dura. Se está abandonando el dólar y se está haciendo hacia oriente. Él tiene que irse ahora. Pero yo para la próxima se lo voy a dejar picando. Porque digo, esto que pensamos lo estamos pensando en el hemisferio occidental. Pero me gustaría saber cuál es el pensamiento base de la humanidad oriental, no de los uruguayos, de la humanidad oriental. <risa> de la humanidad oriental, porque vos ves que ellos son como hormigas que trabajan, que desarrollan el capitalismo, pero tienen una tendencia a trabajar en conjunto, un montón de cosas. En Japón, en China, en Vietnam, en Laos, en donde sea, tienen una tendencia, así que me imagino... Que ellos no están tan iluminados por el pensamiento griego. Habría que ver eso. Sí, eso sí, si que le palabra, tiro. Mírala que te tiro. No sé si la, la palabra iluminado... Este, iluminado es una forma sentido, de decir sí. o, o fueron iluminados o fueron influidos. Como vos quieras. Cambiamos, sacamos la palabra. No dije jamás iluminado. <risa> que Aunque sé, esté grabado. Que nos van a cancelar. <risa> eh, gente... Eh, bueno, alta pregunta. A ver si podemos intentar responder... Algo de eso, porque es Porque a vos, ¿por qué complicada? te gusta Shulham? Porque tiene otra forma, otra estructura de pensar. El sí. Tipo, te eh, llama eh, la atención, digamos. Sí, gusta? ¿Te llama la atención eh, también con... A ver, es si se quiere oriental muy occidentalizado. Pero es disruptivo y mucho el Sí, es, es disruptivo también sí, por, por, ese, por ese cruce, pero digamos... Eh, es claramente, coreano, es coreano, tiene. Sí, sí. Es coreano. Está bien, pero digo, por eso digo, está... Con, muy occidentalizado en el sentido de que, de, de que intenta combinar eh, es coreano, las tradiciones de pensamiento. Es coreano del sur. Sí. Eh, pro-americano. Es que no es lo mismo. proamericano americano ¿Entendés? Igual que en su época Vietnam del sur. Es Corea sí. del sur. Sí, sí, sí. ¿Está no bien? sería lo mismo que Corea del Norte. No es lo mismo Para que no. Corea del Norte. Nada que ver. son Tienen un desarrollo intelectual muy bueno. y Me gustan las películas coreanas más, pero a mí me interesó eso y dije, a ver, el mundo va, va a girar hacia otro lado. Mm. Este, Occidente eh, eh, está demostrado que, se le, que, que nos hemos ido al pasto en todos los sentidos. Y, la gente, y se están mirando directamente hacia lo que le llaman Eurasia. Sí. sí, sí, sí, sí. Que en tiempos humanos, la verdad, los chinos siempre han sido los imperios más grandes de la, de la Tierra. En tiempos humanos vos agarras 6.000 años para acá y decís por tamaño, por influencia. Mm son los que han permanecido más tiempo ahora están armando otra cosa ahí, pero el pensamiento es la base y nosotros tenemos una serie de problemas porque en base a la manipulación eh, como dijo ayer Lula en algunas cosas pregunta quién dijo que el dólar por qué el dólar se transformó en el patrón cuando se quitó el patrón oro eso también es filosofía porque es porque influye en cosas pero sí, bueno, sí, para no irnos por las ramas me encantó, eh, primero, volverlo a ver a Platón en imagen, volverlo a ver a, a Sócrates, volver ¿cómo se llama el, el otro? Eh, a ah, no, Popper. A Popper, también lo mismo, vio que lo tenemos, ¿no? Nosotros no tiramos nada acá, todo se guarda. Porque Para tener material y que usted vea las caras. Entonces usted las ve y luego su cabeza decide si las guarda claro. o no las guarda. Y además porque para ver nuestras caras mejor... Va a ser un descansito, y ver, Bueno, qué sé yo. La próxima voy a comprar una, unas máscaras de esas, como las que hay en Florencia. Vio que se ponen para el Carnaval en Italia, unas máscaras de esas. No nos, nos, alguna, pintamos, o sea, nos, nos pintamos, como murguista. tipo como murguistas. Claro. Eso estaría buena. Eso estaría buena un día. No, no, sí. Desafiar a que vean filosofía dos tipos con la cara pintada. A ver, si se si ríen o okay. qué. La idea es lo que siempre decimos con Lucas acá, es que usted piense. Eh, le pedimos que no se sienta bajo ningún punto de vista obligado tanto a repeler lo que nosotros decimos, a odiarnos ni sí. amarnos. No no, no, no, no. Lo que queremos es que usted se haga preguntas. Claro. No, no sea indiferente. O sea, no sea indiferente. Diferente. Hágase preguntas. No le estamos diciendo la verdad revelada. No, no. le estamos diciendo que esto está bien. Lo que, nos, lo que estamos tratando es de provocarlo y de provocarte a todos y a todes para que piensen, para no caer de vuelta en ese páramo vacío que es el pensamiento único. Es un páramo desierto el pensamiento único. Hay solamente arena y una sola piedra, nada más. No hay árboles, no hay diversidad, no hay nada. Entonces necesitamos otro futuro en América Latina que tenemos de todo y sobre todo no tenemos nosotros que somos bueno, flor de tipo los americanos. ¿viste? <risa> Así Pero, es bueno. Cerra vos. Muchas gracias por tomarse este ratito para, para pensar, para hacerse preguntas, para ver la historia, para pensar el presente, el futuro. ¿no? Y nos veremos la próxima semana, en el próximo encuentro de Filosofía en Construcción. A ver si podemos responder esa gran pregunta que nos ha dejado picando acá el, el señor ¿Qué piensan los, piensa los orientales, vos? <risa> <risa> <risa> <risa> Hasta luego, nos Dale, vemos. Nos chao, vemos. Chao.